Roberto Neri y eh, pues antigua nos pidió que compartiéramos este video y posteriormente pues eh, hacer algunos algunas eh, un análisis breve verdad de esta situación así que Mr. Eduardo adelante con las imágenes de este video por favor cómo, cómo que se llama eh Darby, Darby qué edad que tiene Calvin tiene 27 años, mi amor, pero rígate el tesoro de la madre Mira, ¿Cómo usted se llama, doña? Rica de ¿Cómo usted se llama? Yo, Aracelia Costa. ¿Usted es la madre de? La madre de Darwin. ¿Y qué es lo que tiene Darwin? Darwin nació con, nació con hidrocefalia Hidrocefalia, él tiene un líquido en la cabeza Vea Vea la válvula le llega hasta ahí, eso fue donado hace mucho tiempo. Él tenía como dos, operado. Años, dos años. Pampe, de... Tiene ah, otra no. cirugía. Ven, ahí, bien para señales Está bien, está bien. Tiene Ucha otra cirugía así. Usa PAMPE. Ah. pampe. me casi no tengo. ¿Y, y, y no. qué edad y, y que tiene? Él tiene 27 años. ¿Y cuánto tiene en cama postrado? ¿Desde, desde, desde, nació? desde que nació? Eh, no sabe. Okay, ¿Entonces usted es viuda? 13 años. ¿Y qué usted trabaja? Yo. Y dando costurita ahí, y Jehová que toca los corazones de la gente. Ok. ¿Y con quién más te vive aquí en la casa? Yo vivo con, con los cuatro hijos míos. Y okay. Él es más viejo. Es más viejo, los otros están estudiando. No, no, no, no. Por ahí ando una hembrita. Gloria a Jesús de Nazaret. Ya. No, pero vamos vamos a ver. ¿Y qué, qué es lo que te necesita eh, eh, urgentemente? de necesitar, de necesitar, a lo que sí, claro. esté a su alcance, a lo que esté a su alcance, porque yo soy de la persona que, como le digo?, no me gusta eso como pedir, ve, ¿eh? a mí me gusta que sea Dios, por eso le dije a Miguel, que es el mismo Dios, que lo escogió a él para, para ayudarme, yeah. pues yo soy de la persona que no me gusta pedir, porque cuando ve la necesidad, el que ve la necesidad, y, y, y le puse esa cosita ahí para que me mantenga los alimentos del niño, ¿vale? Ahí me tengo una leche que me le quedó ayer y yo lo que hice fue que la tapé para, para prepararle la señora. Antigua, para pues compartir esas imágenes hasta cierto punto conmovedoras, pero un mensaje eh, de positividad que quisimos nosotros, pues, llevarle. Porque comentábamos, mientras veíamos las imágenes antiguas, eh, en las condiciones que vive esa señora, y usted ve ese rostro eh, todavía alegre, agradecida de Dios por la misma situación que ha vivido, pero en ningún momento ver usted que Mira, se siente... Eh... Es acongojada de la situación en que vive. Lo que pretendemos con ese video, que lo ha estado promoviendo el señor Miguel Reina, eh, que fue quien me lo envió, pidiéndome que le colaborara. Y lo hemos estado pasando a los diferentes grupos. Y, y Sí, y un trabajo y, hecho. Y, y, por, y, por, y además por. agradecer, además de, de Miguel Reina que está haciendo ese trabajo, a Roberto Neri, Correcto, que es, sí. gra, eh, eh, es, eh, es un aporte que está dando con la, con la edición, filmación, de ese video. ¿Qué se procura con ese video? Y me voy a incluir. ¿Qué procuramos con ese video? Bueno, y, y, y contacto diario por, por, por igual. Se identifica con el proyecto. De ver de qué manera se le... Ahí hay un número de cuentas en, en el banco de reservas para aportar, ayudar. Yo creo que ese es el muro que debemos construir. ¿Mm? Pero... En el muro de allá es construir uno, aquí es derrumbar ese muro que hay, de esa diferencia entre, esa, entre la forma en que esa señora poder, y nosotros, Para poder llegar hasta ahí. Para poder aquí. llegar hasta ahí. Señores, esa señora con esa situación de un hijo que nació con una de deficiencia, inválido como decimos, Lo que no conocemos mucho los términos de ese tipo de cosas. 27 años conviviendo con ese niño, señor, y esa señora tiene tiempo para reírse, mira, yo me engrano. ese rostro, y nosotros vivimos dando gritos y quejándonos y angurriendo, y lo que tienen la oportunidad robándose los cuartos, y haciendo y deshaciendo, y maltratando, y Omega dando galletas, y... y se desmonta se de un Maserati sí. para ir a agredir a un chofer de... un, un Toyotica en 1996. ¿Eh? Sí, que, es moto, que es conchero. O sea, que Entonces, se dedica a... ese, ese muro es el que tenemos que derrumbar, de que podamos ir caminando hacia la inclusión, señores. Esa señora está con, en esa situación. Tiene 13 años que es viuda. Ese no es solamente el hijo de ella. 27 años con ese niño al hombro, como dicen, moviéndolo para todo. Y entonces requiere de la mano, amigo, de tanta gente que Dios le ha dado tanto que es necesario que comiencen a devolver parte de lo que Dios le ha dado de buena manera para que haya la felicidad y la tranquilidad a una señora como esta. Así es que desde aquí, desde este espacio, pues nosotros queremos invitarlo. Ahí veían también en, el, en el, las imágenes, como dice Antigua, el número de cuenta para quien desea aportar. Y si no, pues lo puede hacer a través de Miguel Reina, que está promoviendo y nuestro compañero, que ha prestado su tiempo y sus conocimientos, Roberto Neri, para seguir eh, promoviendo esta causa. Ahí está el número eh, de cuenta donde usted puede pues, hacer eh, su aporte. Así que Roberto Neri, cuente con nuestra, nuestra humilde colaboración para llevar un poquito de aliento a esta señora. Y aliento es por la necesidad que tiene. No por otra cosa pero como dice Antigua, ese rostro de alegría y de agradecimiento a Dios que ella muestra durante, eh, eh, era eh, eh, tomada eran tomadas las imágenes. Por eso dice mucho de que, como Antigua, de lo tanto que Dios nos ha dado a nosotros, y tal vez los injustos que hemos, que hemos sido nosotros eh, con todo esto. Así que, eh, Roberto, felicidades, felicidades de Miguel Reina que han estado promoviendo esta acción. Antiguo. gracias como cada jueves por compartir con nosotros así que el próximo jueves nos volvemos a reencontrar de nuevo en otro contacto diario, agradecer como siempre a la parte ejecutiva de este grupo Telenor así es bueno y si no, <risa> nos alegramos por lo otro <risa> y a la parte ejecutiva como siempre brindándonos todo su apoyo para mantener informado y orientado toda la región del nordeste del país y el mundo, a la parte técnica José Paulino, a Melvin